Entonces tiene dos salidas. Aquí estaba apareciendo un vídeo cuando lo abrí para ver si eta dos estaban interconectados con las dos sí. Si eta que es para poder accionarlo por aquí arriba, las dos salidas individualmente. Que le ponía con esto una B o dos a la mano para encenderlo manualmente. Siempre lo hacía con Alexa. Entonces ahora pega como instalar esto. Es sencillo. Bueno, sencillo. Necesitarías un tester si lo vas a hacer por primera vez, porque en el cable aquí. Este cable siempre, hay uno que es potencial y neutro Entonces, ah, sí. lo primero que hay que hacer es abrir aquí arriba Y voy a explicarle cómo está puesto este selector Para que lo puedan poner Entonces aquí, todo este cable es un compositor porque es un motor Que debe llevarlo, quitan las conexiones hechas para el motor Este cable es porque, seguimos si un código de colores El blanco siempre es el neutro pero para poder más seguro, de, de, de, aquí la, la, la clavija debería ser una más grande y otra más pequeña. O si sea, fijan en el toma corriente y ven qué clavija es, si el toma corriente es más grande, por ende ese es el potencial. O sea, miren esa clavija con, con los dos cables que vienen aquí. Mayormente siempre el que es verde, es el neutro, que es ese, es otro no lo a necesitar. Este va a necesitar el, el, el negativo y el potencial o la masa, que aquí también es muy obvio porque directamente al selector va el potencial es el entre cable hacia el motor más lo del capacitor que bien, dos cables del capacitor y el neutro que va al motor también entonces del neutro sacamos un cable para alimentar nuestro Sonoff, el que vamos a usar que es este, que necesita un neutro el potencial, que lo vamos a sacar desde el mismo selector en la unión ahí y el primero creo que es este ahí dice uno ahí, creo que está marcado Dame lo más. Ahí, hay eso. Eso es lo que se ve brillante ahí. Hay una marca. Y dice un nombre Ahí dice 0 o 1 creo que es. Y ahí está el otro número. Y va siguiendo un orden. Pero si no están seguros, van cogiendo. Y esto lo van viendo de posición. Con el ts, en continuidad. Y miren, desde este, desde este, a este a si hay continuidad. Cuando lo ponen en la primera velocidad. Lo ponen, si hay continuidad, es este. y ese, ese. si lo ponen en el segundo y hay continuidad, es el ese siguiente. Como ya eso yo lo hice, entonces y ahora voy a hacer quitar esto de aquí, el botón de arriba, que una rosca, tal okay. Lo tengo fuera. Déjenme bueno, cambiar de la punta al teste. Entonces que okay, ya cambié la punta. Entonces venimos. Cuando lo saca, cuando lo saques vas a perder la referencia, pero. Sabes que este es el neutro. Lo dejas este puesto cerrado. Y lo pones con el primero de aquí. Y le das la vuelta. No, es difícil, a poner el selector Entonces ahí, ¿sabes que Está en... apagado Velocidad baja la capa, la capa de protección capa de alto Está contacto Ay, se agarró Ahí, ¿está apagado? El problema es que sí Es un sistema de enganche Entonces, como la punta tiene... Está haciendo contacto, pero... Como es un sistema de enganche para sacar los cables Va a ser un lío Por la parte de abajo creo que es algo plano y te permite sacar el cable. Acabo de sacar también el otro. Ahí tienes ese tipo de sistema, así si se ve ahí. Que como una pestaña en que se levanta entonces tú. Como si fuera un Tayra. El sistema que tiene los otro tie para agarrarse. Así medito. Entonces lo vas midiendo así por cada uno. Tengo que soltarlo porque lo agarró y Está a otro lado. Ahí. Ok. Ya con el tester. Yo pensé que funcionaba de una forma, pero funciona de otra. Vez. Entonces lo que yo voy a tener solamente es la velocidad baja.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 O aquí abajo, ahí El potencial. Tiene ese aquí, este y aquí. Que bien ahí van a ser primero, puede faltar la, a la misma altura. Se apunta ahora entonces todo. Voy a dejar así de algo: tería aquí, tería aquí, este aquí. Bueno, solamente sería la puntita, pero se lo dejar en no interrumpir. Que si uno en uno y otro en otro. Mira, yo creo que tenés que cortarlo más o menos Así que te quitaré la punta y te voy a un poco más Pero eso lo haré ahora Y que no lo termine Puedo ponerlo aquí al lado, ahí ahí arriba ahí. Ahí Así que esto no tendré que cortarlo Ahora voy a sacar el punto de los cables para que quede mejor Ok, ya lo corté Y le puse una term unos terminales para que sea más bonito no sé. Neutro Sin están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 no por wifi si por proximidad por wifi sino por bluetooth directamente que se conecta así aparece tiene varios modos yo lo puse en este también las resistencias que vieron antes cuando yo la abrí y lo miré había una resistencia ponteando entre cada entre cada relay eso es para medir la potencia así, este medir, esto si ese interruptor puede funcionar como eh, para abrir y cerrar cortinas eléctricas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 Bueno, la velocidad alta y la velocidad baja de cada uno. Pero usted también me asombra de bello. Está encendido. Todo el consumo que está consumiendo el, con el dispositivo. Que no lo sabía. es muy útil. Me comparé un palma de eso. Para poner en otro sitio donde maneja 5 o 3 ampel. Pero quiero saber el consumo siempre de eso. Son es muy útiles todo, gracias por ver el vídeo y adiós.